Hola a todos y a todas. Junto a mis compañeros Pamela Tapia y Cristian Rojas, presentaremos un video acerca de la presión osmótica. La presión osmótica es un tipo de difusión simple, es decir, un flujo de moléculas pasa a través de una membrana semipermeable sin que exista aporte de energía externa. En este tipo de difusión solo existe la energía cinética entre las moléculas. En otras palabras podemos decir que cuando se colocan dos soluciones de distinta concentración separadas por una membrana semipermeable las moléculas de disolvente pasan habitualmente desde la solución con menos concentración a la de mayor concentración. Y a esto le llamamos osmosis. Y cuando se genera una diferencia de presión en ambos lados de la membrana semipermeable aparece el concepto de presión osmótica. La osmosis es un tipo especial de difusión ya que lo que se mueve de un lado hacia otro es agua, a través de una membrana selectivamente permeable, y ocurre cuando hay una diferencia en la concentración de agua de ambos lados de una membrana. El agua se mueve a favor de su gradiente de concentración. Esto quiere decir que se mueve de un área de donde su concentración es mayor, hacia otra donde su concentración es menor. Siempre se mueve hacia la solución con mayor concentración de soluto. Por otro lado, los solutos también se mueven a favor de su gradiente de concentración. La tonicidad se refiere a la forma en la que la solución afecta el volumen de una célula. La tonicidad de una solución no dice si la célula se encogerá o se hinchará o quedará igual. Si la concentración de solutos es la misma fuera y adentro de la célula, estamos en presencia de una solución isotónica, que es la que se puede ver en la foto del medio. Si hay una mayor concentración de solutos impermeables fuera de la célula que es interior, la solución es hipertónica. Y si, la, y si la concentración de solutos impermeables es menor afuera de la célula que es interior, entonces la solución es hipotónica. Para comprender mejor lo antes explicado, ahora veremos una serie de experimentos para entender las condiciones que influyen sobre la presión osmótica y todo este sistema de difusión. Experimento 1. Para este experimento podemos observar que se está utilizando una membrana de 20 MWCO. En el lado izquierdo el recipiente se dosificó con 5 milimolar de cloruro de sodio y el recipiente derecho se llenó con agua adicionizada. Podemos observar que la presión del recipiente izquierdo al terminar el experimento es de 170 milímetros de mercurio. Para el experimento 2 seguimos utilizando la misma membrana, o sea la de 20, pero aumentamos la concentración de cloruro de sodio a 10 milimolar y el recipiente de la derecha lo llenamos con agua desionizada y comenzamos con el experimento. Al terminar podemos observar que la presión aumentó el doble que en el primer experimento, o sea a 340 milímetros de mercurio. Experimento 3. Ahora vamos a utilizar la membrana de 50 MWCO. La situamos en el soporte de membrana que se encuentra entre ambos recipientes. Aumentamos la concentración del recipiente de la izquierda a 10 milimolar de cloruro de sodio y el recipiente de la derecha lo llenamos con agua disinizada. Podemos observar que la presión quedó en cero en ambos recipientes y se alcanza un equilibrio a los 10 minutos. Experimento 4. Aquí utilizamos la membrana de 100 MWCO. La ponemos en soporte de membrana y aumentamos la concentración de glucosa del recipiente izquierdo a 8 milimolar y el recipiente a la derecha la llenamos con agua desinizada Al finalizar, podemos observar que la presión del recipiente izquierdo aumentó a 136 milímetros de mercurio. En el experimento número 5 utilizamos la membrana de 200 MWCO. La ponemos en el soporte de membrana. El recipiente izquierdo le aumentamos la concentración de glucosa a 8 milimolar y el de la derecha lo llenamos con agua desinizada. Al terminar, podemos observar que la presión no aumentó en ninguno de los dos recipientes y el equilibrio se alcanzó a los 37 minutos. Ya. Hola, bueno, a mí me tocó la sección de las preguntas. Bueno, la pregunta número uno que dice aquí, ¿qué membrana ha dado lugar a la mayor presión al usar como soluto cloruro de sodio? Bueno, es la membrana de 20 MWSO pidió como resultado 340 milímetros de mercurio. Y podemos concluir de esto que esta es la membrana más impermeable. Por eso es la que genera más presión. La pregunta número 2. ¿Explica lo que sucede con la presión osmótica al aumentar la concentración de absolutos? Bueno, por regla general, la generalidad, al aumentar la concentración de absolutos, la presión osmótica también aumenta. Estos son los ejemplos que, del experimento que se pudiera hacer en el simulador. Pregunta número 3. ¿Y se permite que difundan los solutos y generan presión eh, osmótica? Bueno, depende de la naturaleza del soluto. En la tabla que está aquí adjunta, veré cómo se comporta la presión y la velocidad en función de la permeabilidad de la membrana. En el caso que acabamos de analizar del cloruro de sodio, por ejemplo, acá tenemos la misma permeabilidad, eh, 20, 20, pero eh, se comportan de manera distinta. Eh, está más impermeable que esta por la diferencia de las presiones pero de todas maneras no pasa todo el sodio de allí en esta de 50 sí logra pasar todo el sodio a una velocidad de 0,0167 milimolar por minuto eh, otra pregunta si las presiones de los solutos son iguales y si generar presión osmótica eh, la, la respuesta es no porque el soluto está presente a ambos lados de la membrana con la misma concentración entonces lo único que estaría pasando es agua, entonces el flujo neto de agua sería cero en ese caso. Bueno, para ver en un contexto fisiológico, la presión osmótica corresponde a la presión oncótica, que tiene que ver con la presión que se genera en los capilares al momento de, de intercambiar sustancias, que corresponden a la concentración molar por la constante de los gases por la temperatura, que se puede equiparar, digamos, con la, constante, con la, presión, con la ecuación de los gases ideales. Bueno, la presión hidrostática corresponde a la presión de la sangre y se calcula como la densidad por G, que es la constante de gravedad, por H, que sería la altura. Bueno, y la bibliografía que nosotros ocupamos para allá en esta presentación y en la realización del laboratorio son dos libros, el Bruce, de Bruce Albert, Biología Molecular de la Célula, y el de Kaito Nihon, de Grado de Fisiología de América.